te creo que la publicidad, por ejemplo, la publicidad de tradicional en televisión, ya tiene, ya tiene otro nivel, de otro nivel de historia, y otro nivel de calidad, de precio. Tienes que hacer estas cosas completamente sorprendentes, si no, no, no hace sentido. Um, y ahora tienes que ver, olhar mucho las personas y a tu audiencia, casi como también creadores de contenido, ¿no? como también alearte, ver qué está a ser producido. Tienes que estar mucho día y con estas sensibilidades. De saber exactamente lo que está pasando en redes, que es súper complicado, sobre todo nosotros que somos de otra generación. Yo siempre tenía jóvenes en mi equipa, con mi sobrino, ¿sabes? Siempre estos referentes para poder estar un día, porque si no, no hay, no hay forma, ¿sabes? O sea, tienes que tener estos referentes jóvenes a tu, a tu lado, sobre todo que hablar con ellos, que ya ahora también somos ahora los más velos, los de medios ¿no normalmente, a <risos> donde estamos. Y, y sí, sustituimos, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque también ya. Además, usóse mucho esta cosa de branded content de, de formas también muy groseras, ¿no? Es muy difícil hacer branded content dentro de, de, de ellos. Tienes realmente que crear esta comunidad, esta relación, esta manera de crear en em conjunto. No puedes solo usar la imagen de una, sabes, de una influencer. Tienes que introducirnos en no contenido, lo cual también es complicado porque muchos de estos influencers,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 Sí, llegó un momento que era tan sabidurado, tan rápido, tan volátil, tan, sí, tan imprevisible. Tan... que decía que okay, tengo que salir y también ver de fuera, ¿no? y también hacer otras cosas. Ahora estoy más en la área social, lo cual no implica que no estoy en medios, ¿no? mídias, porque también tengo que pensar en cómo promover, y sabemos que es importantísimo nuestra presencia digital, entonces también tengo esa parte importante. Y ahora esto va a ser una cosa muy interesante que también producir con jóvenes. Nosotros trabajamos con jóvenes. Es una fundación, eh, llama Escuelas de una fundación que trabajamos con, con jóvenes y, y, y hacemos encuentros entre encuentros entre diferentes clases sociales, religiones, países. ¿no? Sobre todo aquí en Portugal hemos visto que un encuentro con Brasil, por ejemplo, con Mozambique, y con las otras, es muy importante. ¿no? Uno cree que estos jóvenes ahora están conectadísimos, todo, y no, están muchísimo más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 y ver cómo ellos quieren hablar es alucinante porque tienen mucho más contenido más... Eh, este grupo de jóvenes con que trabajamos durante un año montaron una cuenta que se llama Escolas No Oficiales. Entonces plantearon cosas que nunca hubiésemos pensado. No, vamos a hacer un, eh, un live en Instagram ¿o el domingo. No es porque, sí, porque no, no tenemos nada que hacer. Y, y piensan de otra forma y hacen las cosas diferente. E sem muito mais fresco, e surpreende pela maneira em que eles falam. Acho que estamos super ultrapassados nesse sentido, e se não olhamos de outra forma e deixamos que seja neles quem comunica, estamos perdidos. Só que, claro, é muito difícil, não é? Sempre tivemos o controle de. Ah, claro, isso funciona assim, não é? Isso se passa assim, isso tem que. Temos que estar abertos a muitas outras coisas, não é?